Hay por lo menos 10 eh, eh, países en América Latina en, en los cuales el derecho de la ciudadanía reina empieza a los 16 años, de tal manera que ustedes y los estudiantes tienen que considerarse plenamente ciudadanos de este país. Esperamos tener lo que la Asamblea Constituyente integre también jóvenes desde los 16 años, incluso desde los 14 años. Esperamos que la nueva Constitución Chile los considere eh, como los mayores de edad que son eh, si la edad para que los metan presos es 14 años no se entiende por qué eh, tendrían que esperar hasta los 18 años para ser ciudadanos eh, queremos cambiar la constitución porque eh, no solo porque es la constitución de Biliché o peor aún la de Largo eh, no solo por proyectos eh, políticos, por una fase de democratización queremos cambiar la constitución porque es el pilar que sostiene un modelo económico, social, un modelo de vida algo que se ha ido convirtiendo en nuestro estilo de vida que es, gruesamente hablando, el modelo neoliberal pero que es el modelo del mercantilismo, de la competencia, de la precariedad, de la inseguridad de la vida de la crisis de la institución familiar queremos cambiar la Constitución porque eh, sin cambiar la Constitución no pasa nada cambiando la Constitución recién se empieza ¿no? entonces claro eh, es como no porque vayamos a resolver algo sino porque es el punto de partida para desmontar algo que en Chile, más que un sistema político institucional, más que un sistema económico, se ha ido convirtiendo en un estilo de vida miserable, que los migrantes, ¿no es cierto?, cuando llegan a este país, me, me espantan, que nadie saluda en, en los ascensores, que los estafan en las farmacias, etc. Ese estilo de vida tiene un punto nodal en la constitución de este país. El, eh, porque los que promovieron ese estilo de vida se aseguraron de que la constitución... La máxima instancia jurídica del país tuviera ese, ofreciera ese respaldo. Eso eh, significa tres etapas del asunto, yo me voy a dedicar a la segunda. La primera etapa es: queremos una nueva constitución y yo creo que esa pelea la tenemos ganada. Va a haber un plebiscito de entrada donde se va a preguntar un poco de manera redundante lo que todas las encuestas dicen ¿quiere usted una nueva constitución? sí, incluso personeros de la derecha más eh, neoliberal han dicho que van a votar que sí a una nueva constitución, Entonces, el problema no es ver, podríamos explicar con quién es necesaria pero ya tenemos eso va a haber una nueva constitución el segundo paso es ¿cómo hacer la nueva constitución? me voy a dedicar a eso pero es interesante asumir que eh, una vez elegida la Asamblea Constituyente, la gran pregunta es ¿qué contenido tendría que tener la nueva Constitución que nos permita desmontar el sistema neoliberal? Esa es la aroma eh, Porque ahí hay que ser expertos en letra chica. No, no pueden eh, pasar una Constitución llena de grandes titulares y que sin embargo sean impracticables no sean jurídicamente reclamables no se traduzcan en un cambio real de las instituciones que en Chile están amarradas por la Constitución por la ley orgánica, por la ley común por los reglamentos, por los contratos ¿No? Entonces, que cambiando la Constitución no vamos a cambiar los contratos de Transantiago, que son es una canalla entonces el cambiar la Constitución implica un largo proceso de refundación democrática de este país eh, entonces ahí expertos en letras allá tenemos el caso en América Latina de la constitución de Colombia que es una de las que más derechos consagra en el mundo está llena de derechos económicos sociales, está llena de derechos políticos, las parejas homosexuales pueden adoptar niños, está llena de derechos, y Colombia es un país que va detrásito de Chile eh, profundizando el modelo neoliberal como si esos derechos no existieran el mismo problema de la educación, el mismo problema de la salud que hay en Chile se está implementando en Colombia a pesar de que la Constitución supuestamente garantiza todos su los derechos. Entonces, no basta con los grandes denunciados. Ya el 89 nos pasaron el arco iris por arriba y todos estábamos felices y nos pasaron el modelo neoliberal por abajo, ¿no es cierto? Y claro, los ciudadanos comunes y corrientes no podían saberlo, pero lo que aprobaron, el plebiscito del 89, lo que negociaron con Pinochet y los Chicago Boys, lo sabían. Hoy día sabemos, 30 años después, que lo sabían, porque durante 30 años se han dedicado a profundizar ese modelo. La primera pregunta, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Habría que ver. no es difícil leer la constitución leerla, no es un texto difícil de leer. Habría que ver. La segunda pregunta es cómo tiene que ser una asamblea constituyente para que sea realmente democrática. Y la tercera pregunta es qué contenido tiene que tener. y nueva constitución que me voy a dedicar la segunda pregunta. Pero ahí, en esa segunda pregunta, estamos también abocados a una cuestión inmediata, ¿ah? a lo que está ocurriendo de hecho y, a lo que, y la diferencia entre eso y lo que queremos. Lo que está ocurriendo de hecho es bastante escandaloso, si uno lo piensa bien, eh, pero eh, lo naturalizado que está en todos los chilenos la manera en que se hacen las cosas ¿no es cierto? en este modelo lo que está ocurriendo es que un grupo de ciudadanos particulares un grupo de ciudadanos particulares que son varones de la política que son señores feudales se arrogaron el derecho de acordar a nombre de todo Chile un mecanismo y están en este minuto redactando la ley ¿no? le habían dado hasta el martes para redactar la ley. No de que el acuerdo por la paz ¿no? no representa al Parlamento. No es un acuerdo institucional del Parlamento. No, no, no, no, no hubo una sesión donde dijeran, ya, el 51% de los parlamentarios cree que hay que meterse en un acuerdo por la paz. No de que las personas que firmaron ese acuerdo no representan a todos los partidos políticos. Hay cuatro partidos que están en el Parlamento incluso que no firmaron el acuerdo. Noten que las personas que firmaron el acuerdo, algunos de ellos, han sido desautorizados por su propio partido, como es el caso de Boric por la derecha, o como son los reclamos de Boric por la eh, izquierda, por Uno lo sabe, ¿no? <risa> No Noten que Andaman reclama por algo que su propio partido votó. No entendieron mal, después se te acá, porque el, el aguardito que sacaron le conviene de ¿no? Pero ¿a quién representa nuestro señor? Entonces se dan cuenta que hemos naturalizado que los señores feudales de la política conversan y todos los chilenos dicen que sí. Ellos mismos, que han sido extraordinariamente sinceros con la gesta ética de firmar el acuerdo a las 3 de la mañana. Han dicho que el acuerdo no salía porque la UDI tenía una exigencia que los demás no querían firmar y al final tuvieron que firmar de igual. ¿Quién es la UDI? Hay un millón de chilenos que votó por la UDI en la última elección. Ese millón de chilenos, porque el Claudio representa a alguien, no, representa al 7% de los ciudadanos. En Chile hay 14 millones de ciudadanos. Un millón es el 7%. Ellos mismos dicen que debido a la imposición de los representantes del 7%, el 100% tiene que aceptar un mecanismo antidemocrático como el pueblo calificado. Hoy resumen, yo creo que el punto de partida para una asamblea constituyente hoy día es rechazar el famoso acuerdo que no promueve ninguna paz que nos embarca en un camino de una irresponsabilidad y de una torpeza infinita porque el peor negocio que pueden hacer es sacar una constitución ilegítima es sacar una constitución donde todo el mundo quiere mascullando claro la acordaron de Che Gallo y ¿Para qué les va a servir una constitución aprobada en el no se es una torpeza incluso de parte de los defensores del modelo tratar de pasar la hora. En una comisión que no representa realmente a los ciudadanos. Noten que el Parlamento en este minuto representa al 46% de los chilenos. Esa es la gente que votó por el Parlamento. Dentro del 46% no están todos los partidos políticos, ni siquiera los partidos políticos que firmaron no están completamente de acuerdo. O sea, ¿a qué representan? Es necesario rechazar ese acuerdo, además, porque contiene disposiciones directamente antidemocráticas. Si esto de los dos tercios de una novedad mundial lo inventaron en la constitución del 80, lo ratificaron en las en la, eh, reformas constitucionales del 89, dos tercios para quién, dos tercios para evitar qué, dos tercios de garantía para los defensores del modelo neoliberal, preguntándole a quién, a los señores feudales de la política. Es necesario rechazar este acuerdo, porque en este minuto está funcionando derivado. De lo que a título personal acuerdan por todos los chilenos, una comisión técnica. ¿Quién nombró a esa comisión técnica? No de que ellos dicen hay representantes del oficialismo y la oposición. ¿Cómo definirían ustedes el oficialismo? ¿La democracia cristiana está en la oposición o está en el oficialismo? El Populi que de repente vota en contra y piñera, llora con los de comunicación, está en la oposición, están en el oficialismo. Ellos decidieron. De aquí para allá hay el oficialismo, ¿no es cierto? Y por supuesto está la derecha, de aquí para allá es la oposición. Y nos metieron a la democracia Cristiana, a la mitad del PPD, a la tercera parte del Partido Socialista, que son plenamente neoliberales, y como oposición. 50-50. Y eligen personas a dedo. un concurso público, son notables doctores en derecho constitucional, ¿no? son personas de confianza de los señores feudales de la política y nosotros decimos ah, por fin hay paz Dicen, ¿cómo hemos naturalizado la dictadura política que se realiza a través de esta democracia pobremente representativa? <coughs> hay que rechazar este acuerdo Yo voy a... pero hay que partir de ahí no sé si entiende rechazar el acuerdo no significa no negociar queremos negociar Queremos incluso negociar, ni siquiera imponer, queremos negociar. El problema es que queremos una negociación institucional. Institucional. Aquí, las organizaciones que representan a los ciudadanos tienen que negociar con el Parlamento, que representa también, o de manera institucional, formar a los ciudadanos. Porque lo que tiene que ocurrir es que la Mesa de Unidad Social, que tiene 150, 160 organizaciones sociales, entre las cuales están las organizaciones sociales más grandes de Chile, el Colegio de Profesores, la ANEF, la Confederación de Trabajadores del Cobre, los portuarios, los sindicatos de la salud, qué sé yo. Ahí están los ciudadanos representados. Y la Unidad Social tiene que negociar formalmente, no informalmente, con el Parlamento como institución, no como representante de los partidos políticos que se arrogan a sí mismos la representación y en esa, en esa negociación la Social tiene que poner sus temas podemos recoger del acuerdo ¿no es este, este, entre ellos de medianoche lo que nos parezca interesante no se sé se si da cuenta aquí no ha habido una negociación nadie negoció por los chilenos al revés se negoció usurpando la opinión de los chinos. Profesor, ¿lo puedo preguntar? claro, claro, que recientemente un grupo de estas asociaciones, creo que eran seis, o, ya fueron a hablar con el ministro de Junio. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para organizar a todas esas que usted mencionó que son muchas más? En este hay. que, que les, quieren la gente? No lo no, no, no, en este momento hay una organización. Ya. Una organización formal, que se llama unidad social. Y que reúne a todas las organizaciones gremiales y sindicales más representativas de del país. O sea, ese referente existe, existe, sí. existe. Y de hecho, hasta tal punto existe que el ministro del interior los acaba de llamar a conversar. Y fueron, ¿no es cierto? Luis Mesina de los AFP, Barbara Arquidó de la CUD, fue el presidente de la ANE, a conversar con el ministro, Lo que implica que el gobierno reconoce que estas organizaciones existen. De hecho, existen incluso jurídicamente. La ANE. La, la CUT, que se llama. Yo creo que es necesario negociar, ¿no es cierto? Para obtener, y Unidad Social ha presentado, ¿no es cierto?, eh, sus eh, peticiones para obtener una asamblea constituyente democrática. Yo creo que en la negociación, la asamblea constituyente es una parte. Aquí, para que haya paz, porque nos dicen, hagamos un acuerdo por la paz. Se dan cuenta, no puede haber paz en este país si sale un millón de personas a la calle y el presidente de la República se alegra porque los ciudadanos se manifiestan, cuando en realidad un millón de personas están protestando contra él. Eso, no hacer, hacer? eso es un acto de una torpeza infinita. ¿Cómo esperan que la gente se tranquilice? ¿No es cierto? Cuando el tipo dice, hay paz, pero por suerte no declaré el estado de emergencia con ese tipo de declaración ¿cómo se va a tranquilizar Chile si sacan saca los milicos a la calle y después hace el ridículo y tiene que los tres días después? entonces, y solo puede haber paz si hay un acuerdo con una asamblea constituyente democrática que es lo que está en juego si hay un claro pronunciamiento en torno a las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante estas cuatro semanas si se acuerda una agenda social de urgencia mínima que funcione durante la asamblea constituyente porque cuando haya asamblea constituyente va a seguir habiendo el mismo gobierno entonces el gobierno ya, no, es que ya está ofreciendo el, el ofrector, no es algo que hayamos inventado nosotros <ríe> tenemos que conversar sobre el salario mínimo, sobre las pensiones tenemos que conversar sobre ciertas cuestiones ambientales tenemos que conversar sobre ciertos derechos ahora no vamos a esperar una nueva constitución para subirle las pensiones miserables para ¿no nuestro adulto menor. Entonces, tiene que haber un pronunciamiento sobre los derechos humanos, en una agenda social mínima, tiene que haber compromisos para que la, la Asamblea Constituyente sea democrática. ¿Les aceptamos el plebiscito de entrada? Por supuesto, eso es lo que estamos pidiendo hace casi 20 años, un plebiscito para que Chile decida si quiere tener una nueva constitución o no. Noten que la señora había propuesto cuatro mecanismos, cada cual más chamillento que el otro, para elaborar una, una eh, nueva constitución. Entre los mecanismos estaba incluso que la constitución se cocinara ¿no entre unos aspectos del derecho constitucional y después se solicitar a plebiscito lo que es abiertamente antidemocrático y no se ha hecho en ninguna parte del mundo, pero a, a ser pluralista. Y, a, noten que ahora está tapado. campagio que nos ofrecen solo dos alternativas quieren que de nuevo la mitad del congreso redacte de la constitución a pesar de que no representa a nadie o quieren que todos los representantes sean elegidos les aceptamos la pregunta por supuesto porque ya sabemos, todas las encuestas lo dicen los chilenos quieren que la asamblea constituyente sea elegida en un 100% ¿sí? Aunque no, le hayan puesto otro no, nombre, la asamblea de si y estamos acostumbrados a una cosa increíble. Estamos acostumbrados a una cosa increíble. Entonces noten que aquí se dice, eh, acabamos de subir el salario mínimo. Y no subieron el salario mínimo. Crearon una eh, bonificación, ¿no es cierto?, estatal para darle a los empresarios para que presenten, ¿no es cierto?, la, la, la colegia de suelto con más plata. No sé, yo lo digo, perdón, bueno, ¿no? pero... Menos, ¿no? hago como todos los chilenos, digamos, ¿ah? ¿creerán que somos? Dígalo, dígalo. dígalo, dígalo. Que somos Un chilenito. ve, que no quiere decir Pero lo que puedo tener ahí, lo que pasa es que, en general, la política aquí en Chile, incluso cuando se hacen propaganda y todas las cosas, funcionan con ese pensamiento lo que da más indignación es que la resulta. No, pues, o sea, hasta no. cierto punto. Que si dice, no, no va a votar el 100% a la gente ni el 50%. Pero, hemos pero, pero todo lo que nos dicen es estúpido y la gente cae con esas cosas estúpidas. Entonces, eh, me yo estoy poniendo en otro lado, pero Hemos tenido una lección de 30 años de letra chica. Y eso yo creo que tiene un gran valor, porque puede ser un gran ejemplo para el retorno a Lo que están haciendo en Argentina, en Brasil, en Colombia, incluso en México, ¿no es cierto? Es decir, ¿No? porque la técnica es el gran enunciado, ¿no? Y por debajo la letra chica. Miren, yo, a mí se me enoja el código con estas cosas. Permítanme darle un ejemplo de enunciado y letra chica. ¿sí? Voy a hacer un paréntesis en la exposición para que vean el tipo de cosas que se hacen en el país. A pesar de que todos lo sabemos y sin embargo no lo sabemos. El año 2008 hubo una crisis financiera internacional. Los fondos de los trabajadores chilenos están invertidos en la especulación financiera internacional. Ah, yo tengo mi fondo de pensión ¿no? en una ruleta rusa que lo juegan personas que no le preguntan a los dueños de lo que ocurrió con la crisis financiera internacional es que se perdió el 40% de la plata. En un mes. Es decir, si a ustedes les llega una cartola con fondos previsionarios, su ahorro hasta el momento es 10 millones de pesos. Al mes siguiente les llega una cartola, su ahorro hasta el momento es 6 millones de pesos. Sin ninguna explicación, perdimos el 40%. ¿No? No de que en el año 2008 los dueños de la AFP obtuvieron ganancias. Obtuvieron ganancias mientras el 40% de los fondos se perdió en la crisis. Eso era impresentable. Entonces había que suplementar los fondos de alguna manera para que apareciera una pérdida del 40%. El Estado, por supuesto, siempre está atento para prestarle plata a los ricos. No podía meter esos fondos. Pero también eso es impresentable me ha presentado, en el Estado que esté apoyando a la FP, la FP, y quiere estar limpia ¿sí? porque es un modelito excelente es que se está aplicando en todo el mundo ¿cómo logramos revertir esa impresión de mal? a ver esfuércense a ver si llegan a la siguiente fórmula un bono para cada madre chilena démosle un bono a cada madre de Chile. bono por se opondrían ustedes a eso a darle un bono a nuestras madres entonces la señora se emocionó cuando llegó Velasco con la proposición yo creo que ella que también es madre dijo un bono por los tres y hijitos que tengo no, no está mal ¿no? un bono para cada madre de y letra chica: el bono no se lo va a dar a usted se lo vamos a depositar en la FP y entonces él estaba metió el primer año mil millones de dólares en la AFP y desde ese entonces, 2008 hasta hoy mete mil millones de dólares cada año a los fondos de los cotizantes pero esos fondos de los cotizantes son los fondos que los reguladores manejan para ganar plata ¿no? letra chica le tenemos la platita ahí en el fondo pero usted la puede cobrar cuando jubile? es decir, bono para usted pero usted tiene 30 años y entonces cuando tenga 65 años, puede cobrar el todo. Entonces, bueno, no es que las mujeres jubilan a los 60 años, pero el bono para cada madre chilena solo se puede retirar a los 65. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo los, los dueños de la AFP manejan la plata en el mercado financiero internacional, la someten a la ruleta Rusa a ver si logran revertir, no sé, con las pérdidas que se mandaron. Y entonces, fíjense en la canallada. Parece el bono a la madre chilena un derecho, ¿no, ¿No es cierto?, muy profundo. Y cuando uno se pregunta por qué están dando el bono, no, no están vendiendo el dedo de la boca una vez más. ¿Se acuerda? En vez de pedirle a los empresarios que ellos pongan plata para aumentar los fondos previsionales, el Estado pone plata para aumentar los fondos previsionales y hacer pasar un poco la vergüenza de la FPP. ¿Cómo tiene que ser? una asamblea constituyente democrática voy a poner siete condiciones y después voy a agregar una octava eh, prevenciones ahí eh, nos hemos dedicado a pensar este tema desde hace por lo menos unos siete años con un grupo de ciudadanos particulares, profesor Sergio Pérez, que está aquí al lado eh, no sé, una dueña de casa, una profesora de matemáticas, una, una periodista, nos juntamos y nos pusimos valiosamente el foro por la asamblea constituyente. Éramos ocho, hicimos una escuela constituyente, desde el 2012 que estamos jodiendo con el asunto. ¿Sí? En algún momento ocurrirá ¿no? en nuestra salsa. En el foro por la asamblea constituyente no representa a nadie Somos diez, pero lo pensamos en detalle. Pensamos en detalle, y no, aquí lo que hay que pensar es la letra chica. ¿sí? No, no es solo queremos asamblea constituyente, no, vayamos como. ¿sí? Por eso yo voy a enumerar siete condiciones, pero hay muchos más detalles que conversar. Ustedes lo pueden preguntar después. Primero, la asamblea constituyente tiene que ser elegida en un 100%. No tiene que haber... Ni comisiones de expertos, ni designados de la Corte Suprema, ni representantes de la Fuerzas Armadas o de los Canudos, ¿no es sé cierto?, de la Ojos. Tiene que ser elegida 100%. Tiene que ser elegida por sistema proporcional simple. No por la trampa del sistema proporcional que impera actualmente, que se llama DOM, ¿no es cierto?, y que es pobremente democrático. El sistema proporcional simple tiene un problema que hay que arreglar que favorece a los conglomerados políticos grandes. Lo que hay que hacer es un sistema proporcional simple permitiéndole a los independientes que presenten listas. ¿Se ¿sí Porque en el sistema DONCH, que hay actualmente, no hay ninguna posibilidad de que un independiente sea elegido, ¿no? de que de los 155 diputados hay un solo independiente. Eh, no basta con meter a los independientes, hay que darles la posibilidad, uno, de formar listas porque con las listas se suman por ¿Sí? y dos, de integrar sus listas como subpactos a pactos mayores todo eso para favorecer que haya independientes pero independientes asociados a proyectos de país que la derecha presente una lista con un proyecto de país que el centro, que el PPD, ¿no es cierto? que la feminista presente un proyecto de país ¿Sí? porque en la constitución no estamos decidiendo cuestiones particulares intereses locales como decidiendo cómo va a ser la estructura institucional de Chile 100% elegida con el sistema proporcional simple con listas no de eh, independiente creemos que tiene que haber aproximadamente un constituyente cada 80.000 habitantes creemos que los distritos más apropiados son los distritos de los jóvenes con los más cercanos o los de los municipios no los distritos parlamentarios que están amañados según no sé, con los votos que tenía cada parlamentario en su región creemos que en esa elección tiene que haber distritos internacionales hay un millón de chilenos fuera de Chile entonces hay que hacer un distrito Argentina con unos 20 delegados porque hay medio millón de chilenos en Argentina otro América del Norte, otro de Europa y sí. creemos que hay que rebajar las condiciones para que los migrantes puedan votar Cualquier ciudadano del mundo, como somos nosotros mismos, que viva en este país desde hace dos años, debería poder votar para diseñar para el país en que quiere vivir. O Se vive ante este país con una cierta expectativa, bueno, él tiene derecho a construir también esa expectativa. En segundo lugar, la asamblea constituyente tiene que ser deliberante. Pues vamos a la flecha este chica. Aquí lo que puede pasar es que una comisión de expertos redacte una constitución y la asamblea constituyente se aboque a discutir esa redacción no, no solo tiene que haber hojas blancas que ya le dieron, ¿no? eso es lo que va a haber sino que además la asamblea tiene que redactar una constitución no discutir proyectos previos por supuesto, cada sector puede presentar un proyecto entero el, el asunto es que haya más de un proyecto, puede tres, cuatro proyectos ¿sí? esas son las experiencias constituyentes que han habido en el mundo ¿Ah? las asambleas redactan constituciones no es difícil adaptar la constitución, lo insisto, leanla. Ahora vamos a tener una gran clase de educación cívica que va a durar como dos años, aprovechenla. Y se van a dar cuenta que un ciudadano común y corriente podría opinar sobre las cosas que dicen ahí. Esto vamos a ver cómo, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridades? Pero tienen que ser deliberados. En tercer lugar, la Asamblea Constituyente tiene que ser un espacio participativo la ley, porque hay, aquí hay que hacer una reforma constitucional y hay que hacer una ley de asamblea constituyente que establezca que ponga todas las condiciones la ley de la asamblea constituyente tiene que establecer mecanismos que permitan a lo largo del proceso que los ciudadanos participen en las deliberaciones primero, tiene que haber capítulos municipales es cierto, permanentes para que los constituyentes den cuenta de lo que están haciendo ¿Sí? Eh, a su vez, los caminos municipales, sobre todo ¿no en cierto, como las que hay en Santiago, tienen que estar organizados en caminos radiales. ¿no es cierto? Pero una vez a la semana, en la Plaza de Niñoa, deberían estar todos los delegados constituyentes de Niñoa, el de la derecha, el de centro, el de izquierda, dando cuenta, discutiendo frente a nosotros las alternativas que hay es necesario contemplar la posibilidad de mociones constituyentes ciudadanas en lo que se llama la iniciativa popular de ley el 5% de los ciudadanos puede firmar ir al CERVE que certifique estas cosas y presentar una moción que obligue a la asamblea a discutir un tema ¿Sí? el agua en Chile, por ejemplo si vemos que no lo están discutiendo <tose> rápidamente lo organizamos y ya un Queremos que la Asamblea esté obligada a discutir este tema, no a aprobarlo, sino que, que esté obligada a discutirlo. ¿sí? Es Sebastián que siempre me llama. Porque yo, yo quiero hacer un llamado a Sebastián, al presidente de la República. Y él siempre me llama a decir: Acuérdate del papelito, acuérdate del papelito. <risa> eh, Mociones ciudadanas. Un mecanismo de participación que ahora los mecanismos democráticos establecidos que todo el mundo considera muy importante es la transparencia total las sesiones de la asamblea constituyente tienen que ser transmitidas por los canales del Congreso públicamente que no nos digan que el capítulo de la Fuerza Armada no sea el Poder de Seguridad Nacional que no nos digan que el capítulo del Banco Central solo se discute entre técnicos no, todos los temas tienen que ser televisados tienen que quedar en actas tienen que ser reclamables ¿sí? eh, tiene que haber una obligación de informar por común ¿no? de informar a los delegados. Eh, yo aquí no lo puse como detalle pero la proposición más completa que hicimos, incluso nos preocupamos de cuánto, cuánto tienen que trabajar los delegados continuados tienen que trabajar 40 horas no es obvio porque resulta que los canarios que están en el Parlamento trabajan tres días a la semana. Y trabajan dos días en el plenario, ¿no es cierto?, y un día en comisiones. Y el resto de los días se van a, a trabajar la reelección, ¿no es cierto?, a su provincia. Y entonces en Chile ni siquiera es obvio decir tienen que trabajar 40 horas. Los delegados constituyentes tienen que trabajar dos días en plenario, dos días en comisiones y un día en informar a sus elecciones. Eso tiene que estar puesto en la ley como obligación una asamblea elegida 100% deliberante y participativo en cuarto lugar hace como siete años nosotros propusimos que la asamblea constituyente funcionara por poros calificados es la derecha la que nos copió esa idea nosotros propusimos que la asamblea constituyente funcione por poros calificados ¿cuál es la gran diferencia? la diferencia es que en los acuerdos en los temas en que no haya acuerdo, porque no hubo dos tercios para aprobarlo ese tema tiene que ir a plebiscito no se decide no queremos una constitución plana en que donde no había acuerdo no dijimos nada, no queremos una constitución en que nos pasen la planadora y compren no sé, para los dos tercios para lograr que el agua sea, siga siendo privada no, si hay un desacuerdo y no logran los dos tercios sobre un punto concreto, que eso implica y metemos un plebiscito intermedio, plebiscito ¿sí? de entrada, ¿sí? tiene constitución, cuál es el mecanismo, plebiscito de salida, ratificatorio. Las asambleas constituyentes duran más o menos siempre un año, no, no duran más que eso. ¿sí? Eh, lo que tiene que ocurrir es que durante nueve meses la asamblea discuta establezca los desacuerdos. Autonomía del Banco Central, sí o no. ¿No? Autonomía no fiscalizable de las Fuerzas Armadas, sí o no. Y a los no, nueve no meses de funcionamiento tiene que haber un plebiscito, ratificar un plebiscito con alternativas para ir decidiendo todos esos no. Todo. Noten que eso es la gran clase de educación cívica para los ciudadanos europeos, porque los ciudadanos van a tener que votar sobre cosas concretas. Cuando tengan que votar, usted está de acuerdo con la autonomía del Banco Central, las personas comunes van a preguntar, ¿y quién es ¿Qué es Banco Central? ¿Por qué autonomía? Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que todo Chile disputa la estructura de su institucionalidad. Después de ese plebiscito, que vinculante, tres meses para redactar ¿no es cierto? lo que quedó con los acuerdos que salieron del plebiscito y un plebiscito ratificatorio. En quinto lugar, a fecha chica, hay que pensar en el financiamiento de la Asamblea la Asamblea Constituyente, porque cuando se trata de plata de conflicto, ¿no? los compadres ganan 9 millones de pesos, tienen 19 millones de pesos en asignaciones y más encima no pagan ¿no es cierto? el peaje para llegar al aeropuerto, no pagan el estacionamiento del aeropuerto. Y cuando pasan por una vecinera tienen un barrio y lo cobran el Congreso. Entonces no podemos tener una Asamblea Constituyente con esas características no solo porque es cara no, porque carecería de legitimidad lo que necesitamos es que la constitución que salga sea lo más legítima posible el financiamiento tiene que ser por ley, autónomo y previo y administrado por la asamblea para que el gobierno de turno no pueda ahogar a la asamblea en la ¿sí? enseguida, los constituyentes tienen que tener un salario como máximo de 8 sueldos mínimos actualmente los parlamentarios tienen un salario que equivale a 50 sueldos mínimos nosotros noten que 8 sueldos mínimos mucho, es mucha plata, son 2.800.000 pesos noten que el salario promedio de este país son 500 lucas entonces no, está muy bien, a ver, el, usted quiere 2 millones pero no más no más, esto es dedicación exclusiva, usted va a tener que pedir permiso en su trabajo durante un año, muy bien, ahí tienen los 2.800.000 pero no más. Tienen que tener asignaciones por 16 sueldos mínimos. ¿Por qué? Para hacer posible que cualquier ciudadano que no sabe derecho constitucional contrate un abogado o como asesor, le pague con esa asignación, ¿no es cierto? Y esperamos que todos los constituyentes tengan su asesor. En educación, en salud, unos lo tendrán en educación, otros lo tendrán en salud, otros en la administración del Estado, porque esto implica 5 millones de pesos para asesores. Por supuesto, esperamos que la mayor parte de los asesores se ofrezcan gratis, porque aquí se trata del futuro de Chile, no hace, no me consiguió una pega en la Asamblea Constituyente, como es lo que ocurre con el Parlamento. ¿no? <ríe> esperamos que los gastos de la Asamblea Constituyente sean plenamente transparentes plenamente fragática. ¿sí? Eh, esperamos que haya asignaciones solo por tres motivos. Uno la asignación de alimentación, otro la de alojamiento para mi gente de Alcún, para mi gente, no sé, de Ovalle y otro, muy importante, una asignación de viajes. Viajes dentro de Chile, ¿no? Chile ¿no? no viajes para ir a contar la experiencia constituyente, ¿no cierto?, sé, a Niza. No. Y, <coughs> no. Es importante que los constituyentes tengan plata, tengan una asignación, para ir cada semana a dar cuenta de lo que están haciendo a los lugares donde fue prohibido. ¿sí? Financiamiento. En sexto lugar, hay todo un tema con las vacancias y las incompatibilidades. ¿sí? Sepan que una de las pinturas de la constitución actual es que dice, la constitución dice, ¿sí? en caso de producirse una vacancia de diputado, el diputado pasa a ser ministro. El reemplazante será elegido por el partido político al que pertenecía esa persona. No por los electores, como si los diputados representaran a los partidos políticos y no a los electores. Y en la línea siguiente dice: los que hayan sido elegidos como independientes no serán reemplazados. Y en la línea siguiente dice: en ningún caso habrán elecciones complementarias. Eso es lo que dice la